Se sufre, pero se aprende Y eres la mujer más hermosa Que mis ojos hayan visto Ahí Con el grupo de sabor Hayan visto. Te robaste toda la mayor parte de mi alma y corazón Te robaste toda la mayor parte de mi alma y corazón Te hiciste mujer, te hiciste mujer ¿Qué hiciste, mujer, para robarte mi atención? ¿Qué hiciste, mujer, qué hiciste, mujer? ¿Qué hiciste, mujer, para robarte mi atención? Se sufre, pero se aprende. Y con el grupo... Grupo Nueva de York. mayor, de York. Mayor, mayor. La mujer más hermosa que mis ojos hayan visto Y oye esos tambores Tambor, tambor, tambor Atención, si usted es mujer.